Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video más de FIFA Móvil Chicos, hoy vengo a hablar de lo que sería el final de la FIFA World Cup eh, Aquí les voy a estar dejando una captura de una información que me topé en Twitter Está en inglés pero se las voy a este, traduciendo Dice, queríamos proporcionar una actualización sobre el cronograma restante con respecto al modo Copa Mundial A partir del mediodía, hora del pacífico, del primero de agosto En el reinicio, o sea que sería cuando se nos reinician las actividades diarias FIFA Móvil no tendrá más actualizaciones de contenido para el modo Copa del Mundo. Las siguientes funciones finalizarán al mediodía hora del Pacífico, que es cuando se restablecen las actividades diarias del primero de agosto. ¿Qué es lo que se va a quitar? Se va a quitar la fase mundial, ya no vamos a tener más fase mundial. Se va a quitar también el, el modo prestigio, ya no va a haber este, esa recompensa ni esos caminos a, a seguir. También se van a quitar los partidos contra los equipos destacados, ya no lo vamos a tener más el modo también de encuentros pues ya no ya no está ya no va a estar disponible eh, la tienda también va a dejar de, de existir ya no va a estar más en el, en, el, en el juego los jugadores de intercambio estos jugadores que podíamos obtener por medio de eh, las fichas de intercambio también ya no van a estar y lo que serían los SBC de intercambio también van a dejar de existir ahora las siguientes características permanecerán activas en la Copa del Mundo después del mediodía hora del Pacífico, del 1 de Agosto. ¿Qué es lo que se queda? Se va a quedar nuestro equipo, que sería nuestra selección nacional. Se va a quedar este, este tabulador o este marcador de la FIFA World Cup. Eh, se va a quedar lo que dicen que es ataque enfrentado. Eh, quiero pensar que al ya no estar el, el, el evento de prestigio, eh, van a poner un ataque enfrentado. No sé si vaya a haber recompensas, eh, porque lo siguiente que se va a quedar es el nivel World y ya saben que para ir avanzando eh, en este nivel World, eh, pues ocupamos las, las fichas, ocupamos las, las fichas bonos, así que pues no no no sé si en el ataque enfrentado que vayan a poner vayamos a poder conseguir de esas fichas. La otra cosa que se queda también es el mercado, también lo vamos a tener este disponible se va a quedar y también se queda lo que es la FIFA World Cup que sería este eh, evento de como las campañas campañas donde pues, tenemos a nuestra selección y jugamos este, los partidos de la primera fase mundial, después este, eh, los partidos de los octavos, cuartos y el semifinal y la final. ¿no? Eso se queda. También de ahí es donde podemos obtener esas fichas bonos para eh, si, uh, seguir avanzando en el nivel World. Así que pues, me hace algo interesante, pero también cier surgen ciertas dudas. Y esto es por lo siguiente, dice... Continuaremos actualizándote con cualquier información adicional a medida de que la Copa del Mundo disminuya. Finalmente, gracias a todos por jugar la Copa del Mundo y hacer que el evento sea tan exitoso Esperamos traer más grandes eventos en el futuro. es Con eso concluyen. Ahora, también este... Eh, otro de los desarrolladores este, del juego también comentó eh, lo siguiente y dice, Solo para agregar, las funciones que permanecen activas pueden no permanecer necesariamente activas para siempre. Si eso sucede, proporcionaremos a todos un marco de tiempo aquí en los foros y en nuestros canales de redes sociales. Sus canales de redes sociales como Twitter, Facebook, de las cuentas oficiales de FIFA móvil, así para que estén también al, al pendiente. Y ya después de haber leído pues esta información chicos, pues es lo que me surgen algunas dudas, ¿no? Y aquí les voy a mostrar otra captura eh, de una de ellas que pues más o menos se me resuelve. Y es que uno de los jugadores le pregunta a, a Tam que les digo es uno de los este, desarrolladores del juego. Le pregunta, ¿de qué sirve mantener guardadas las cosas que mencionaste? ¿Cuál es el incentivo o recompensa? A lo que él les contesta. Muchos usuarios pasaron unos meses construyendo su equipo de la World Cup. Y hemos dejado la opción de seguir jugando versus attack, que sería el ataque enfrentado. Además, aún puede avanzar en las campañas y usar el mercado según sea necesario. Por lo que no haya puro masivo para vender a cada uno de los jugadores que tiene. Entonces, ¿qué sería bueno hacer? ¿Nos quedamos con nuestro eh, equipo de la FIFA World Cup? ¿Con nuestra selección? ¿O bien lo entregamos a cambio por uno de los SBC que están ahorita en el juego? Esto fue lo que yo más o menos hice. Yo jugué en modo de campaña de la FIFA World Cup con varias selecciones eh, A la mayoría de ellas eh, las llevé hasta el cuarto nivel Así que reclamé esas, esas recompensas de todos esos niveles Y algunas de esas selecciones las di como eh, experiencia para mi selección principal que fue la de México Y al ver esta información lo que hice es pues, quedarme con tres selecciones más Que fue con la selección de Rusia, con la, la selección de Croacia y con la selección de Brasil con esas tres selecciones lo que hice el siguiente fue que me fui a los SBC de intercambio Y entregué cada una de esas selecciones para obtener los 25 puntos de intercambio Y ya con eso irme a la tienda del juego y abrir esos sobres de los héroes nacionales Para probar un poco de mi suerte y ver si podía conseguir a un buen jugador Pero únicamente logré conseguir a este delantero al de Lukaku Conseguí al defensa central de este Vida de Croacia Y conseguí al mediocampista Lingard de Inglaterra Ninguno de los tres me servía en mi, eh, mi alineación, así que pues decidí venderlos en el mercado. No eran jugadores este, muy caros, salvo Linga que andaban los 2 millones más o menos. Así que pues los puse a las ventas y el beneficio que obtuve de cambiar esas tres selecciones y reclamar a esos tres jugadores, pues fueron más o menos unos 4.600.000 monedas. Así que pues no estuvo nada mal. Eh... Esto es lo que yo les aconsejo que hagan, eh, si van a entregar su selección principal para obtener esos 100 puntos de intercambio, también está la opción de ir por uno de esos jugadores de GR92, pero si no lo van a usar en su equipo principal, la verdad yo no los aconsejo que vayan por ellos, yo mejor les aconsejo que esos 100 puntos de intercambio que vayan a recibir, los canquien por esos sobres de héroes nacionales, y así los cuatro jugadores que van a obtener en ese sobre de los héroes nacionales, los van a poder vender ya que esos jugadores especiales de intercambio no son transferibles, no los van a poder vender. Así que únicamente lo van a poder usar o en su alineación, o bien los van a poder usar para subir un, un punto de rango. O bien para darlo de experiencia a otro jugador. Así que chicos, ustedes deciden qué es lo que hacen con su selección principal, se quedan con ella, la dan en uno de los SBC de intercambio. Mi consejo sería eh, entregar esa selección, o sea, si ya no van a poder subir más ni avanzar más en las recompensas de prestigio y una vez que llegue el primero de agosto a mediodía ese modo de juego también va a desaparecer que era el único modo en el juego donde realmente puedas obtener algo de recompensas buenas para tu equipo principal pero ya no basta más, así que no le veo el caso la verdad que se, que, que se queden con su selección al menos que le tengan mucho cariño pero al final de cuentas esa selección va a desaparecer esos jugadores no los vamos a poder llevar a nuestro equipo principal de la FIFA móvil Así que no tiene caso realmente que se queden con ellos. Yo les aconsejo que los den de intercambio, que los den en el SBC de intercambio, eh, consigan esos 100 puntos. Y con esos 100 puntos, ya sea que vayan por uno de los jugadores especiales, o bien vayan por los cuatro sobres de héroes Nacionales. Y con suerte les puede llegar a tocar un buen jugador que si sí van a poder usar en su equipo si así lo desean, o bien van a poder sacar provecho de esos jugadores al, al venderlos en el mercado. Así que chicos, pues piénsenlo bien, muy bien ustedes, qué es lo que quieren hacer con su selección.